¡Vamos a probar un bicho con un bicho! Vete de rápido <risa> ¡Cling! ¡Aprilia, ah, Vía Racer! Bueno, vamos a probar una unidad con 6.347 kilómetros Esta tiene más botones que mi CBR, ¿eh? Charlie, anda, súbete. Me molan las pantallitas estas. Cuando le das, ¿eh? Qué montón de lucecitas. No, no, cuando le da el sol también se ve, ¿eh? Nos, nos esperaremos a que salgan todos porque se monta un poquito de las siguientes rotondas. Y vamos a hacer a acelerar para hacer... Vale. Gracias. Vale, el marcador llega hasta 12.000 vueltas. Eh, esta moto también me gusta, ¿eh? En negro es chula, ¿eh? Coño, la poli. Que todavía no muestra he nada malo. Bueno, eh, prueba de 15 minutos. Bueno, posición es cómoda. Bastante relajada. ¡Wow! ¡Qué bien que gira esto! Oye, pues la sensación en la moto mola, ¿eh? Esto es una moto para el día a día, ¿eh? Y luego irte el fin de semana por ahí con los colegas. Bueno, el freno de delante brutal, me encanta. El freno de atrás lo noto un poco blando. ¿eh? No sé si es que esta unidad lo llevará así de blandito o quizás sea por toda la electrónica que lleva ahora mismo. ¡Eh! ¡Más moteros! Yendo con Charles detrás, los amortiguadores hacen un papel fantástico Y el sonido, pues bueno, está bien, el sonido de serie mola Nuestra guía nos está trayendo por un sitio bastante tranquilito Y bueno... Bueno, tira desde abajo, ¿eh? Tercera 4.500 vueltas A ver, en cuarta vamos a 70 km por hora ¡Buah! <ríe> ¡Hostia! Un pelín de gas y ya se le nota el carácter, ¿eh? Se le nota mucho el carácter a esta moto Esto tiene pinta de ser muy divertido Me voy a quedar con las ganas de probar un poquito más de esta moto La sensación en el culo bien, la verdad No se hace molesto La posición en el sillón, muy bien, la verdad Estos motores bicilíndricos de Aprilia son una maravilla, ¿eh? Son una maravilla. Pues me he enamorado del Aprilia Tuono 660. Me he enamorado. Qué tanto más guapo el del gas Recoge rapidito Aquí cuando cortas el gas hostias, casi como frenar, eh Dios mío Como retiene Bueno, posición de Naked Semicarenada Cómoda una moto cómoda, ¿eh? Bueno, al menos hemos probado la salida <ríe> ¡Más ha salido como el culo La salida esta que he hecho Joder, aquí te vas un pelín con el gas y haces unos caballitos que flipas. Qué mala leche tiene esto. ¡Nos está adelantando un Tesla! ¡Venga, pique, pique! No, que se han quedado con mi DNI y si eh, hago algo malo, tengo que pagarlo yo. Así que me tengo que portar bien. Ya veréis que esto es una prueba nada de de dar una vueltecita, ¿eh? que aquí no se trata de exprimirlas. Me quedo con ganas de darle un poco más de caña, coño. Sí, sí. Caña, coño. Coño, caña. Ya. Pero la otra vez íbamos follados por monjuic, ¿eh? Aquí está bien. ¡Eh, la scooter que va a follar, coño! Me mola más esa moto, eh Me gusta tu moto, eh Mola Bastante bien Sí La verdad es que Me gustaría que estuviera un poquito más Más cerradito Pero la verdad es que resulta bastante cómodo ¿Te la otra? Sí me ha costado la segunda vez, la primera no. La verdad es que con esta moto puedes ir en cualquier marcha. ¿eh? Buena moto, Aprilia, muy buena moto. Lástima que termino el festival de hoy Na, na, na, na, na, na. Mucha, mucha policía <ríe> Adiós, Aprilia Tu 1.660 Mola, eh Mola mucho